Hola, soy Regina y quería compartir con ustedes eh, una experiencia que tuve durante el curso de ocho meses con el maestro Wei. Eh, el, el motivo por el cual yo busqué el Dinen Qigong es el motivo de sufrimiento que tenemos todos en este, en este mundo. Para mí fue eh, mi hijo el segundo de mis hijos. Fue diagnosticado con autismo cuando era muy pequeño. Y entonces lo empecé a llevar a, con médicos y empezaron los médicos a sugerir medicina alternativa, eh, acupuntura, homeopatía. Y entonces yo empecé a aprender diferentes modalidades de, para, para sanar. Y terminé aprendiendo muchas modalidades, aprendí a sanar. Pero entre más aprendía y más trataba de sanar a mi hijo, el único que no sanaba era él. Era, empeoraba cada vez más. Y cuando tuvo, ya cuando cumplió 11 años, empezó a tener convulsiones, aparte del autismo. Entonces, eso para mí era una experiencia terrible. Y cada vez que tenía una convulsión, que tiene una convulsión, a mí me afectaba muchísimo, como pueden imaginar. Y cada vez que yo trataba cada vez más, me aferraba cada vez más a la idea de sanarlo y de aprender más modalidades y más maneras de sanarlo, y aprendí Zinan Chikong y traté de sanarlo con Zinan Chikong, haciendo la chi. Y desafortunadamente, todas las modalidades que utilicé, eh, incluyendo la CHI, de cine en Chipón, lo mandaba a una convulsión, hasta que por fin tomé el curso de Maestro Wei, de ocho, de ocho meses. Y durante ese curso, el maestro dijo que teníamos que relajar nuestra intención. Y durante esos ocho meses, eh, me di cuenta que tenía que relajar mi intención y tenía que soltar eh, mi apego a mis hijos y al concepto mismo de maternidad que tenía. Entonces solté completamente la intención y empecé a purificar mi concepto de maternidad y mi relación con mis hijos. Y seguimos haciendo la meditación con mi hijo presente. Todos los días hago una meditación eh, con, la, con el video del maestro Wei. Y durante esa meditación mi hijo está presente. Y durante esos ocho meses mi hijo no tuvo ni una sola convulsión. Fue la primera vez que duró un año entero sin convulsiones eh, y esto es una cosa interesante porque las condiciones neurológicas son dificilísimas de sanar el problema con con epilepsia y el problema con las convulsiones es que son son eh, cosas muy delicadas y cualquier cosa las puede detonar pero lo interesante es que la que lo estaba detonando era yo. Porque mi intención era demasiado fuerte y el chi que estaba yo mandando era demasiado elemental. No era no era un chi fino, no era una intención pura ni fina, ni tampoco el chi era puro ni fino. Entonces son dos cosas que quería compartir con ustedes. La primera es la esperanza de que hasta las condiciones más difíciles sí se pueden sanar con Zinan pero más importante que la sanación de la condición que querramos sanar, es sanar nuestros, nuestro interior, nuestro corazón, de, de todos nuestros apegos, incluyendo los apegos, aquellos apegos que consideramos muy importantes y muy básicos para nosotros. Aprendí a depurar mi amor. Así es de que les invito a continuar con este camino que estamos llevando todos juntos. Es guiados por el maestro Wei. Y este, de corazón a corazón les mando todo mi amor y un mensaje de grandísima esperanza hola